si te estás preguntando cuánto salmón necesitas comer para notar los beneficios en tu salud cerebral y bienestar mental, aquí te lo explicamos. Según los expertos, se recomienda consumir al menos dos porciones de pescado a la semana, y una de ellas debería ser salmón. Una porción de salmón equivale a unos 100 a 150 gramos, por lo que dos porciones a la semana te darían alrededor de 200 a 300 gramos. Ahora bien, si estás buscando mejorar una condición específica, como la memoria o el estado de ánimo, es posible que necesites consumir más cantidad de salmón o aumentar la frecuencia de su consumo. En cualquier caso, es importante que consultes con un especialista en nutrición para recibir una recomendación personalizada.